Senador Comorera. Gracias, presidente, buen día. Voy a intentar centrarme en, el, en el, lo que es el contenido de la moción. Imagino que con esta moción lo que ustedes pretenden es que el Gobierno tome el control de los Mosús de escuadra. Al menos eso se desprende de las continuas declaraciones de Pablo Casado diciendo que lo que tiene que hacer el Gobierno es tomar el control de los Mossos de Escuadra. Porque si es así, lo primero que le recomiendo, señor Aznar, y más a un senador recientemente nominado como revelación, es que lea un poco más las sentencias del Tribunal Constitucional antes de presentar una moción como esta. Miren, la sentencia 184-2016, de 3 de noviembre de 2016, del Constitucional, deja claro que en la Ley de Seguridad Nacional la situación de interés para la seguridad nacional no supone una alteración del esquema competencial, ya que parte de la base de que cada Administración seguirá ejerciendo sus competencias. También destaca el Constitucional, que debe dejarse sentado. Que de la obligación de aportación de recursos humanos y materiales que establece el artículo 24.2 de la ley no resulta una inscripción de los Mosus de escuadra a las autoridades estatales, pues sería incompatible con la competencia autonómica. Cualquier medida pues tendría que ser realizada en coordinación con la Generalitat. El propio artículo 6 establece la cooperación con las comunidades autónomas que deberá hacerse a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional. En definitiva, si lo que pretenden con la moción es arrebatar a la Generalitat el control de los Mossos a través de la Ley de Seguridad Nacional, ya les digo que por esta vía es inconstitucional. Recordemos, además, que estamos ante una ley ordinaria que no puede pasar por encima del bloque de constitucionalidad y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿O acaso pretenden ustedes que el Gobierno socialista prevarique? Y no es que lo diga yo, es que lo dijo la propia vicepresidenta del anterior Gobierno, sí, el suyo. La señora Soraya Sáenz de Santa María dejó claro que esta declaración de situación de interés para la seguridad nacional no supone asumir la jefatura de instituciones que son competencia de otras Administraciones, como las policías autonómicas o locales. Tal cual dijo, no se trata de que se asuma el mando de nada, sino de poner nuestros instrumentos a disposición de la envergadura de una situación. Pero es más, ¿Qué es, ¿Qué es una situación de interés para la Seguridad Nacional? La Ley de Seguridad Nacional, ya la hicieron ustedes así expresamente, es muy vaga y poco concreta sobre lo que es una situación de interés, gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución. Es lo único que dice la Ley. Sabemos que es una situación inferior a la declaración de estado de alarma o de excepción. ¿Cuándo hay una dimensión suficientemente trascendente como para declararla? Vamos al texto de la moción con el que justifican ustedes la declaración de situación de interés en Cataluña por el mantenimiento del orden público. En su relato olvidan siempre una cuestión, la proporcionalidad. Se puede discutir si en algunos de los hechos que describen la inacción fue o no fue una buena decisión, pero para evitar un daño no se puede causar uno mayor. La exigencia de proporcionalidad en la actuación policial estatal o autonómica está prevista de manera expresa en la Ley Orgánica 2-1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuyo artículo 5.2 establece que, en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. ¿Hubiera sido mejor, para garantizar el mantenimiento del orden público, que los Mosus hubieran entrado a palos en los puntos de votación para cerrarlos y requisar el material electoral? Hablan ustedes en la moción de diligencias para investigar la inactividad de los Mossos y de las diligencias abiertas contra policías y guardias civiles por las cargas, de eso no hablan. ¿Hubiera sido mejor para garantizar el mantenimiento del orden público que los Mossos hubieran cargado a palos contra los manifestantes en la diada, en el aniversario del 1 de octubre o los pasados 8 y 9 de diciembre? ¿Eso es lo que ustedes creen? Olvidan también en su relato que los Mossos cargaron contra los manifestantes el 10 de noviembre en Barcelona o el 6 de diciembre en Girona, o que con el 155 y ustedes al mando también se hicieron cortes de carreteras y se levantaron peajes sin que los Mossos de escuadra actuaron. En fin, los de la operación Kitchen, los de la operación Cataluña, los del informe PISA, hablándonos de intromisiones en la de la dirección política en los cuerpos policiales. ¡Cuánta hipocresía! Estamos ante un problema complejo que, como nos hemos cansado de repetir aquí, no se va a solucionar por la vía policial. Por ello, no podemos apoyar una moción como esta, que, como casi todas sus mociones, solo buscan seguir la escalada incendiaria en Cataluña sin aportar ninguna solución. Señores del bloque. Vaya terminando, señoría. Acabo, acabo. Señores del bloque ultranacionalista español, dejen la lógica de la por ellos y dejen de hacer caso a la estrategia del teclista de Pink Floyd, como lo define Enric Juliana sí, el de las armas de destrucción masiva cuyas consecuencias serán nefastas. Muchas gracias. Gracias, senador Comorera.